¿Cómo están, chicos? Bienvenidos de vuelta al canal. Bienvenidos a un nuevo video más. Y sí, este String Demon me lo encontré aquel día por un video de YouTube. Y pues lo vi y dije: Esto, pues, es imposible. Básicamente es imposible para mí. Se saben que todos los String Demons son imposibles para mí. Y ya, ¿vale? Eso es imposible para mí. Pues bueno, lo quiero practicar un poco. A ver cuántos intentos, pues, demoro practicándolos. Yo creo que van a ser más de mil. Pero bueno, igualmente vamos a intentarlo. Así que. O sea, llevo tantos días ni subir video que es que ya no sé ni cómo comentar Ni, ni ya, ni, no, sé, ni, no sé qué hago acá No sé qué hago acá, o sea, ahorita me voy a estar arrepintiendo de jugar este nivel ¿Por qué? Pues porque soy así, sí, así soy yo Y sí, tengo problemas Bueno, vamos a empezar... Ya empezamos, ya empezamos fileando. Uy, esto es timing. Esto es timing. Vamos mientras tanto poniendo Star Post. Porque es que ya les digo yo que esto me va a joder un montón, eh. Y esto toca hacerlo acá, sí. Toca hacerlo con timing. Ustedes saben que timing aquí. Es esencia. Toca hacer timing, toca Es que toca este nivel es. Uy, qué bueno, Skip. No sé, no serás aquí tú el más pro de geometría Y pa pa pa pa pa pa What? ¿Se imaginan Skips pasándose esto? ¿Se lo imaginan? Pues yo no, yo no me lo imagino para nada, eh. Tatan, tan, uy, me la estoy sacando. me la estoy sacando. Más más sufo por acá ta, tan, tan Ush, tranquilo, Skips, tranquilo Que llevo tanto tiempo de jugar geometrías que No se me ha olvidado, no se me ha olvidado jugar geometrías, la verdad eh, Tocar tres acá también eh, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Ush, tranquilo Es que soy un pro, soy un pro aunque, aunque no juegue casi geometrías, soy un pro Miren eso, es que, miren eso, yo creyendo que esto me iba a costar más Pero no, en realidad no eh, Creo que tengo que ir ahí eh, Y bueno, ¿qué se supone que tengo que hacer acá? Ah, ya, ush, esto es timing, o sea, es timing eh, Toca hacer hitter click, o sea eh, eh, Hola Please, what you vieron ese book, vieron ese book. What al final descubrí que solo tocaba hacer timing, como todo el nivel timing timing puro. Esto es así, esto es así. Dios mío, o sea, imagínense, o sea, ustedes imagínense que yo me pase este nivel, o sea. Mmm, casi me paso esto, eh. Timing acá. Más timing. Más, más, más, más, timing. Más, más, más, más, más, más, más, más, más, más. Mmm. Ah, acá toca tenerlo presionado. Sí, sí, es que yo me vi un video y pues. El nivel este es un poco, un poco difícil. Un poquito. O sea, para nada es complicado, eh. Ah, acá tocarle con este güey acá así. Esto no, esto no es un extreme demon, este es un ultra mega hiper extreme demon X X. Ya, es que es súper complicado. O sea, esta parte del güey, yo no sé cómo el cómo el creador o el verificador de esta cosa, cómo se pasó este nivel. Y esto ahora viene esto, que es que esto no lo entiendo, la verdad. No lo entiendo, no lo entiendo, la verdad No lo entiendo, es que es súper complicado O sea, yo creyendo que no, pero sí Es súper complicado, ay, me había salido La primera porque no le di No lo tuve presionado, ah Ya veo yo, a ver, vamos a hacer kit que A ver si sale, a ver si funciona esto, vamos a hacerlo con todo y teclado Y tales, ta, funcionó Pero lo malo fue que no puse estar Pues qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, me gustó ese Ese, ese intento Y bueno, qué tengo que hacer acá, a ver, vamos a analizar Esto bien, ah, ya, ya Ahora todo tiene sentido ¡Tranquilo, tranquilo! Que es que activo el Migate no goku Pero, pero bueno, no, no lo quiero activar Porque es que está muy muy fácil, la verdad eso está muy fácil para activar el Migate no goku Yo sé que eso es mentira, la verdad Cada de esto es de presionar eh, De presionar y lo soltamos acá Le hundimos esto, le hundimos esto Todos tranquilos de la vida por ahora Esto no es para nada complicado Vean, chicos Creo que ya vi por la mitad del nivel no, no, no lo estoy seguro Pero bueno, aquí un hitter click Bueno, si me sale pues ya sería un logro de la vida, ¿vale? ¡Oh, qué buena! ¡Bien, bien, bien! ¡Fuck! Ay, ay, ay, ay. Uy, no sé ni cómo me salió eso. Bien, bien, bien, bien. Uy. 200 intentos, 200 intentos. Y esto para nada es difícil, la verdad. Para nada, para nada. Para nada me está costando. Acá toca tenerlo presionado hacia arriba. Uy, pero no llega, ¿o sí? No, es ¿cierto? Que sí llega por mis huevos que si sí llega, vale muy bien, me ponen un robot doble que es que, what, what, what, tranquilo es que, es que me estoy pasando de pro la verdad me estoy pasando de pro, es que yo no quiero mostrar mi lado ese que es de pro, que es que yo sé que soy bueno, voy a dejar de decir tantas mentiras vamos a ver esta parte, porque es que, esta parte es súper complicada, además que es de um, cuarta velocidad y es súper difícil, güey, así súper estrecho, 260 intentos y bueno, esto no lo veo tan mal, además que me está metiendo unos lagazos que yo, ni, ni yo me imagino eh esto es un UFO, oh sí vea pues uy, esto no sé, no sé ni cómo me pasa eso, no sé ni cómo me Pasé eso, se los juro la verdad, no sé ni cómo me pasé Eso, vale, esta parte que es, también es super easy, O sea, todo este nivel es super easy. pensé que me iba a costar más La verdad, pensé que me iba a cortar, cortar Sí, me iba a cortar, <ríe> tranquilo, skip el depresivo Aquí, eh, tengo que darle a la blanca A la blanca, <ríe> soy daltónico, ¿qué pasa acá? A la amarilla, ya, ya pasé esta parte, vale Ahora atacar de dar un pequeño timing acá También con esta cosa que eh, no sé si me salga la verdad. Uy, ¿cómo, cómo, ¿cómo me sale? O sea, no sé yo aquí el mejor jugador de, de geometrías. No, no eso, no, eso no es cierto. Bien, acá lo dejamos esto acá así. Eh, toca dejarlo tranquilo, skips, tranquilo. Que todavía no, no toca darle clic. Acá esto me sale a la primera, casi a la primera. Y yo creo que este demon ya está al terminar. Ya está al terminar. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Casi, ¿vieron eso? ¿Vieron? Eso, eso fue de obra de satanás, en serio Eso fue obra de satanás porque no sé cómo hice eso, la verdad ¿Pero cómo hago esto? O sea, oye, una carita Esa esas de normal, uff esta, esta fue la parte que vi que perdieron muchas personas Tan, tan Y pues sí, tienen tienen su razón, esta parte es muy difícil La verdad, flipa flipa sin color. No, mentira ya, tan, tan, Uf. Me sale a la primera que a tocarle a esta orbe. eh, mola, uy, 400 Intentos, <risa> pues, pues, pues no está tan mal Eh, la verdad, no está tan mal Y... Penuto, y pues nada, chicos. Esto ha sido el video. Eh, si les gustó, no olviden regalarme un grandísimo like. Eh, suscríbanse también al canal, ya que estamos a muy poco de llegar a los 100.000 mil suscriptores. Esto, pues nada, chicos. Eh, quiero pedirles también disculpa porque he estado casi dos semanas inactivo en el canal. Dos semanas. Y la verdad, pues tiene su razón. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué? Pues porque ya, geometrías o sea, la verdad, ya no tengo ideas. Ya no tengo ideas. Los que dicen que es Skips, se te están acabando las ideas. El skips, no tienes ideas. Ahora sí es que no tengo ideas, de verdad. Se los juro. Y pues nada, eh, voy a tratar de eh, pues hacerlo lo mejor, o sea, lo, lo mejor que me salgan ideas o cosas increíbles así que me salgan. Parte 2 de, de cosas así, porque es que de verdad me quedé sin ideas. Y además que Robto actualiza el juego, pues ahí sí peor. Eh, todos estamos así, todos los de la comunidad, todos los dashers estamos así. Así que no hay excusas que son las... ¿Por qué te quedas sin ideas? Y cosas así. Y pues nada chicos, quería pedirles disculpas. Y pues nada, voy a volver a la... Actividad de siempre que era subiendo dos videos Cada, o sea, un video cada dos días Y pues nada chicos Espero que les haya gustado el video de verdad eh, Suscríbanse y pues nada Nos vemos hasta la próxima chicos, adiós